Bueno, vamos a buscar un huequecito por aquí para grabar, sobre todo hay que buscar días así que tenemos sol, que ahora os está deslumbrando, ¿Eh? ahí, ahora nos deslumbra. ¿eh? Bueno, pues venga, al ataque. Ya habéis visto el título. ¿Qué es mejor? ¿Doble sesión o una sola sesión? ¿Qué es mejor? Y ahora yo he respuesto a lo galego. Pues depende. Depende, ¿eh? depende. ¿Vale? ¿De qué depende? Pues de la gana... No, no depende de las ganas. A ver, depende de lo que estés buscando. Si tú, por ejemplo, una norma general que se puede uno echar a, digamos, a cuestas. Norma fácil. Si tú estás preparando distancia maratón, distancia maratón o menos, o menos, de asfalto o de montaña, de asfalto no me voy a meter que no es lo mío, ya lo sabéis, pero pongo un ejemplo también, ¿no? Pues, entonces sí, creo que doblar sesión está bastante bien porque... Tú realmente luego cuando tú vayas a buscar la carrera vas a buscar 40 kilómetros o 42. 42 kilómetros no necesitas hacer unas super tiradas, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que puedes priorizar, digamos, más la calidad que la cantidad, ¿vale? Entonces, hacer doble sesión implica nuevamente un ritmo más intenso, más, más velocidad, eh, más potencia en las subidas. Si es de serie de cuestas, las va a hacer más fuerte. Si hace, yo qué sé, eh, una sesión rodadora por la mañana y una sesión por la tarde. Eh, de serie de cuestas, que si tú te metes, pues imagínate el doble todo junto, un 2 en 1 que hacemos últimamente, un 2 en 1 junto, ¿no? Dos horas y pico seguidas, pues la serie de cuestas las va a hacer a menos intensidad, va a llevar las pulsaciones, tendrás que llevarlas más bajas para aguantar. Entonces, la calidad, digamos, baja un poquito. Cuando tú metes una sesión sola, eh, la calidad, digamos, baja en, en ganancia de la cantidad. Por eso, si tú realmente. Eh, estás preparando un maratón o menos yo sí que diría que bueno, que sí, doble sesión porque vas a tener más, eh, más tiempo probablemente te va a ir mejor para combinártelo porque es más difícil encontrar dos horas por la mañana o dos horas por la tarde enteras más el tiempo de cambiarte, de ir, de volver no es solo correr, no es solo el tiempo de correr es también cambiarte, eh, preparar la mochila, todo no entonces bueno, pues eso, yo considero que sí que hasta maratón trail, trail o, o asfalto sobre todo eh, creo que sí, doble sesión tiene su parte buena vale, su parte buena vale, ahora está preparando distancias 60, 80 100, cosas así yo ahí ya considero que puedes doblar alguna sesión pero en general hay que intentar meter una sesión gorda gorda es 15-20 kilómetros, cosas así creo que entre semana me refiero ¿Por qué? Porque realmente luego te vas a enfrentar a una carrera muy, muy larga, ¿eh? dura en el sentido de larga, ¿no? Entonces va a tener mucho nivel, muchas cosas, entonces te interesa que cuando tú entrenes, eh, claro, si tú haces una sesión de cuestas, por ejemplo, eh, de 40 minutos por la tarde no vas a poder meterte, yo qué sé, 2000 positivos, es que no lo vas a meter ni de coña, no, no vas a poder meter en una tampoco, ¿no? En una solo por la mañana, pero vas a poder meter mil positivos, por ejemplo, una por la mañana sí que va a poder meter mil positivos, en cambio una de 40 minutos no va a poder meter mil positivos en la sesión. Entonces, te digo, si es para carreras largas de 60 para arriba, 60 para arriba, considero que tiene ventajas una sesión solo, una sesión solo. Ya digo, ¿que puedes hacer algún día una doble? Pues perfecto, una doble sí, va bien. Pero yo sí que eh, no me basaría solo en dobles, en ese caso de carreras largas, porque claro, las dobles va a hacer como mucho eh, 10 kilómetros por la mañana y 6 por la tarde, ¿me entiendes? O 10 y 10, entonces claro, una tirada de 10 kilómetros para enfrentarte a 100, nos quedamos cortos por todas partes. Entonces claro, luego puedes hacer la tirada larga de 30 a 40 pero es un poco corto aún así, o sea, una tirada de 30 para enfrentarte a una carrera de 100 es corto si solo haces una a la semana. Entonces, si tú, por ejemplo, domingo solo tengo tiempo de hacer 30, o por lo que sea, por mi nivel, por lo que sea, solo puedo hacer 30, no me puedo ir a hacer mal, a entrenar maratón, ¿vale? Por ejemplo, de acuerdo, si tú luego entre semana estás haciendo tiradas de 10 kilómetros o de 8 kilómetros, te quedas muy corto de distancia, porque vas a hacer una de 30 y luego un montón de 6, 8, 10 kilómetros, no vas a tener distancia en las piernas, no tienes distancia en las piernas, para luego aguantar una carrera larga. En cambio, si tú dices, bueno, en vez de estar haciendo sesiones de 6-8 días, estoy haciendo sesiones de 16-18 kilómetros cada día o, o varios días a la semana, hombre, pues ya varias sesiones de 16-18-20 más la de 30, pues vale que la de 30 no es muy larga, pero es que tú ya la has metido en las piernas 20 kilómetros a mejor o 18 a algunos días entre semana. Al final es como dos o tres tiradas largas si empiezas a sumar. Así que ya digo, no me voy a enrollar más. Es un poco a lo conciso. Si la carrera, a mi opinión, siempre decimos, cada entrenador tiene su estilo, cada entrenador tiene su estilo. Y ya le digo que muchas cosas en los libros y tal no te lo enseñan. Eso es, al final, es conocimiento de ir probando cosas y viendo qué, qué es lo que va mejor, entrenar gente y ver lo que a las personas le está resultando mejor. El tiempo que tiene la gente ver un poco a la práctica qué es lo que a la gente le va bien. Entonces, un poco en eso me baso yo, ¿no? ya está, ya digo, de 60 para arriba, yo considero que tiene más aprovechamiento una sola sesión más gorda. Digamos, con el doble de kilómetros, con la suma de kilómetros que harías en una doble sesión, para que quede claro. Tú ibas a hacer 10 y 6, 16, ¿no? En dos sesiones. Pues yo te digo que si vas a hacer de 60 para arriba, de distancia en la carrera, le veo más aprovechable una de 16 con su con su parte de darle caña, su parte de series de cuestas, metidas en esa, en esa sesión, o en tiradas más, o como se dice, en vez de series de cuesta, simplemente en el camino que te toque, ¿no? que tengas positivo y tengas bastante de nivel. Pero eh, quiero decir eso, que es juntar o separar, de 60 para arriba juntar, de, de 60 o de 40, sobre todo de 40 para abajo, eh, separar, y ya está, hasta luego,